Eh, pues para empezar, me gustaría eh, pedirte si pudieras presentarte y cuál es tu Ajá. papel dentro de la página de Buenichitza. Sí, hola, mucho gusto. Mi nombre es Rayo Cruz y eh, pues soy zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Colaboro con el colectivo Buenichitza, eh, pues básicamente administrando las redes sociales. Y el colectivo Buenichitza es un conjunto de varias personas, varios compañeros que... Eh, pues estamos este, haciendo cosas con el zapoteco, ¿no? Como trabajando con el zapoteco y yo eh, administro las redes sociales y pues esa sería como básicamente mi función en cuanto a, a mi papel dentro de la organización. ¿Y eh, podrías contarnos cómo nació y cuándo el proyecto de Buenishitsa? Sí, el proyecto nació en, pues entre varios de, de, de, los que, de los que integramos el, el colectivo. Eh, cuando éramos estudiantes universitarios, yo estudié comunicación, entonces, este, por eso eh, administro la, las redes sociales y, y apoyo, colaboro con el canal de YouTube y todo eso, ¿no? Y otros compañeros que estudiaron, este, lingüística, que estudiaron, eh, son antropólogos y, y otras profesiones, ¿no? Entonces surgió en, pues, en, ese, en esa búsqueda de universitarios, eh, más o menos, eh, pues tiene varios antecedentes. Uh, pero el, el colectivo como tal eh, surge en el 2019 y, eh, pero sus antecedentes son varias varias actividades que habíamos hecho antes ya desde hace muchos años hemos trabajado con, en la promoción del zapoteco en la gestión cultural y, y en diferentes este, iniciativas formamos parte de una red eh, que se llama eh, activismo digital en lenguas indígenas entonces este pues formamos parte de esa red y a partir de ahí pues hemos, hemos participado en varios eventos, hemos hecho varias actividades para la promoción, para la revitalización y el fortalecimiento del zapoteco. Y eh, también quisiera preguntarte, ¿qué variantes del zapoteco manejan como parte del material de, de sus redes sociales? Sí, eh, eso eh, es interesante para nosotros porque... Eh, bueno, eh, como sabes el zapoteco pues tiene varias ramas ¿no? y eh, el nombre del colectivo es precisamente el nombre de nuestra etnia y es una etnia digamos muy específica dentro del pueblo zapoteco en general o un sector muy específico dentro de la etnia zapoteca eh, que es el gentilicio de nuestro como zapotecos y en español eh, bueno, a nuestra lengua le llamamos que es básicamente Shiza, pero Wini eh, es gente, persona, eh, personas zapotecas, podríamos decir, y Diza eh, Shiza es lengua zapoteca. ¿no? En español a, a, esta, eh, a esta variante del zapoteco se le conoce como zapoteco del rincón, y, y es una, es una de, las, de las variantes del zapoteco que se hablan en la Sierra Norte de Oaxaca. Sí, eh, nos, nos enfocamos mucho en el zapoteco del rincón sin embargo también tenemos, eh, activi hemos realizado actividades con otros zapotecos con otras variantes del zapoteco tenemos algunas, este, algunas presentaciones algunas eh, eh, videoconferencias que hemos hecho eh, con Irma Pineda por ejemplo eh, que es poeta de, de, de Huchitán ¿no? y es zapoteca del Istmo también hemos invitado a otras personas a compañeros de Veracruz que hablan zapoteco de, de Veracruz, a otro, otros, eh, otros lugares de la Sierra Norte, otras variantes de la Sierra Norte y también a algunos zapotecos del valle.